Los residentes del sector Los Rielitos, aquí en San Francisco de Macorís, protestaron el pasado fin de semana en reclamo del arreglo de la calle de su barriada. Estamos cansados ya de este pueblo de la calle, uno no, no puede estar tranquilo, no se puede sentar un rato aquí en el frente, con los niños, con quien sea, porque esa calle, mira, mira las condiciones de esa calle. Regan un chindiago a los vecinos y a los 10 minutos ya está seca porque. Eso es un polvo que nadie lo aguanta. Entonces estamos hartos de promesa y promesa y nadie resuelve con eso. Estamos llamando a huelga aquí hasta que no traiga un aparato para regresar a calle. Aquí se va a quemar goma y se va a tirar piedra y se va a hacer de todo. Claro, sí, eh. Bueno, la Junta de Vecinos de la Vía Férrea, lo que tiene que ver con los riles en medio y los riles abajo, está prácticamente en pie de lucha. En varias ocasiones las autoridades han venido aquí a la comunidad y nos han ofrecido que nos van a resolver el problema de la calle prácticamente no han, se han burlado prácticamente de nosotros. La comunidad está en pie de lucha, esta lucha empezó y esta lucha no tiene ya prácticamente tiempo de terminar. Y su noticiero regional, Robinson Blanco.